Vaya, vaya Hijo de tu pu... ¿Holiste madre, compa? Los movimientos están fríamente calculados. Surprise, motherfucker. Bruh. No duraste ni un segundo, ni un segundo. Target. Aquí. Hasta luego. ¡Sabe Nara, tonto! ¡Me lleva la cachetada! ¡Opa! Un buen soldado nunca deja solo a un compañero. la idea. <risa> sus últimas palabras? ¿Qué sucede? ¿Estoy un poco nervioso? ¡Sabe menos! ¡Sayunara, tonto! ¿Acaso no lo viste venir? ¡Huchicaca! Miren, ese niño es mongolito. Adiós, Master Por si acaso No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Otra vez tú, güey Yo lo mato a tu casa Target madre, compa. Hasta luego. Explosivo, puta madre, cómo se puede ser tan hijo de no. Nope. No, no sé, no pensaba que esta mierda iba a funcionar.